Dispare a mi compañero por accidente Mi mate y lo deje muy quemado Por la cabeza dispare tres veces Sin apuntar o con apuntar Recargo una cuatro veces Mi compañero está estorbo Y la carne de burro no es transparente Ahí falle otra bala tú fíjate ¿tú Si por fin me mate a dos Y ya me mataron otra vez mate a dos Que estaba allí me dieron en la cabeza Ahora por mi perro eso lo que te pasa Y estoy muy ciega hacia donde apunto Y disparo y ya me recuperé Y mate a uno porque no me dan un paquete de ayuda para mí, porque... El cuchillo otra vez Y él metí en el cuchillo en el ojo Orejas y otra escopetas en el latar Y de nuevo él metió un cuchillo En la clavícula y me mataron de nuevo Y el di con cuchillo arrojadizo En el trasero y me ordenaron la cabeza Otra vez y otra vez Me mataron y me siguen matando Mis equipos son unas bolas de inútiles O que es a través del enemigo El iba a dar el otro lado y el di Y me dieron la cabeza me Espero que mi hermano crack un bigote Estén en la pantalla por su culpa de y me mataron, me llegaron, y me mataron otra vez, y lo vi por fin, y me mataron, mi nombre es Coco Bandicoot. ¿346 minutos más tarde? Mírate, estoy haciendo un remate, y me mataron, y me dieron un escopetazo en el cuerpo, y me tomaron y sobreviví la última ronda, y la caigo un cuchillo arrozador en tu medio trasero. No, por la que me tienes que hacer así, yo no te he hecho nada, déjame vivir en paz, pues qué este equipo pierde, los míos ganan fin del juego, champion. Pero no soy Charlie, soy otra personaje enemigo en el juego. ¿Algunos centímetros más tarde? El hit con la escopeta de oro que tengo Lo dejó muy muerto Sofoco Y el tiene en la cabeza Con una bala fallé El cuchillo y el disparo Si el día el enemigo Por fin Y me mataron Por mis sequios tan idiotas Otra vez de me mataron No por a que No saben jugar bien Como nos si dijo Caben que hice el remate Y me quitaron de encima No lo pude ver estoy ciega Con el cuchillo que lanza Y me mataron Y perdimos la partida Chicos en el próximo video Les traigo con otros gameplays De Warzone. Mi nombre es Poco Te te tiene una paquete de azúcar en el Mikachi.